Tartesos fue el primer reino de Occidente del que se tienen referencias. Su nombre aparece tanto en textos griegos antiguos de Herodoto, Estrabón o Plinio el Viejo, como en referencias en algunos libros de la Biblia. Herodoto resaltó en su obra la felicidad y longevidad de sus habitantes. A principios del siglo XX, algunos arqueólogos consideraban tartesos como una leyenda. Solo algunos se obsesionaron por encontrar la ciudad de Tartessos. Uno de ellos fue Adolf Schulten quien pretendía encontrarla basándose en una obra de avieno, llamado Hora Marítima, escrita en el siglo IV a.C. Su teoría defendía que Tartesos estuvo ubicada en la zona en la que actualmente se encuentra el Parque Nacional de Doñana, en Huelva, y que los últimos kilómetros de ese río pudieron ser el corazón de esta antigua civilización. En concreto, excavó en el Cerro del Trigo desde 1923 y en varias campañas, aunque solo encontró una factoría de renadores romanos. El paisaje del tramo final del río Guadalquivir ha cambiado mucho en los últimos 3.000 años. La actividad humana, la tectónica y el clima han transformado un lago en una zona de marismas. Desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, decenas de islas, promontorios y brazos podrían esconder a Tarteso. Lo que hoy es marisma del Guadalquivir fue en época tartésica un enorme estuario, y se han documentado evidencias tartésicas en varias de estas elevaciones ribereñas. Por ejemplo, en el cerro de San Juan, que se asoma al Guadalquivir en pleno centro histórico de Coria del Río, en Córdoba, en una excavación, en su parte superior se encontró un santuario en forma de piel de toro, que hace referencia a influencias fenicias. George Bonsor exploró la zona de Carmona y la comarca de los Alcores, todo ello en Sevilla. Conoció los cúmulos turdetanos de Carmona y su cultura material, y todo ello lo puso en la pista de Tartessos. Él la ubicaba no como una ciudad, sino como algo más global. En 1958, en las inmediaciones de Sevilla, en una excavación sobre una de las colinas que rueda en el Guadalquivir, se encontró un tesoro de 3 kilos de oro y 24 quilates, repartido en 21 piezas de gran belleza y delicadeza, que se ha clasificado como tartésico. Es el llamado Tesoro de Carambolo, en relación con el nombre del cerro en el que se encontró, en dicho cerro, igual que en el cerro de San Juan, aparece un santuario similar a los santuarios del Medio Oriente. Así que, ¿fue Tarteso una realidad fenicia, indígena o la mezcla de ambos mundos? El debate sigue abierto. La mayoría de los arqueólogos se inclina por esto último. Tarteso sería una cultura mestiza entre la fenicia y la indígena de la zona. Gracias a la evolución de los estudios arqueológicos, podemos decir que esta civilización es el resultado de un proceso de culturización que los pueblos colonizadores, procedentes del Mediterráneo Oriental, como los fenicios, y otros procedentes de la rama atlántica, como los celtas, llevaron a cabo sobre las poblaciones del Guadalquivir y la zona de Huelva. Los tartésicos conocieron y usaron la escritura de clara influencia fenicia, aunque aún sin descifrar. Incorporaron también algunos de los dioses y ritos religiosos de los fenicios, y un modelo social aristocrático también de influencia oriental. Según los hallazgos, practicaban la agricultura y la ganadería, pero su desarrollo económico se basaba principalmente en la explotación minera de la plata y el cobre de la zona de Sierra Morena y el bronce producido con el estaño traído desde las islas británicas. Tartessos, que nació en el siglo VIII a.C., desapareció 400 años después, sobre el 400 a.C. Aún no se conoce el motivo de su desaparición. Este es un tema que aún está en estudio en distintos yacimientos que se han encontrado estos últimos años en la zona del río Guadiana. Son restos de templos con la misma influencia fenicia y en los que han aparecido restos de animales muertos, que posiblemente hubieran sido sacrificados, y posteriormente incendiaban el templo y lo tapaban con tierra. Cuando los romanos llegaron a la península, tartesos ya había desaparecido, aunque los habitantes de la región, llamados turdetanos, evidenciaban un desarrollo superior al de otras zonas.